¡Cheno! ¡Sellaste mi tumba! ¡Mataste a mis hombres! ¡Eso no ha estado bien! Necesitamos arreglar nuestras diferencias, así que... Ya sabes dónde estoy. Ven, ven a por mí. Tú solo. Intenta.